¡Por fin Messi levanta la copa! ¡Qué emocionante ver estas imágenes! ¡Después de tantos años, por fin volvimos a ser campeones del mundo! Por fin nuestro capitán Lionel Messi pudo consagrarse campeón y pudo conquistar la única copa que le faltaba tener. Pero qué sufrimiento por dios, teníamos el partido ganado por 2 a 0, pero bueno por cosas que pueden pasar nos empataron el partido. Luego nos fuimos a un alargue y jugamos 30 minutos más y luego de que esta persona este ídolo haya marcado otro gol este otro volvió a igualar el partido y así nos fuimos a penales aún así el arquero el héroe sin capa demostró su capacidad atajando los goles y así lo conseguimos conseguimos